¡Hola, oh, amor! a todos hoy estamos en un nuevo vídeo y hemos venido aquí a la plaza de toros de la venta sobre todo porque me pillaba cerca y la verdad es que eh, está bastante chulo la arquitectura que tiene y vamos a venir a hacer un hiperlapse he venido aquí con el trípode y con la cámara y para los que no lo sepáis un hiperlapse es parecido a time lapse y bueno los que no sepáis lo que es un time lapse es como coger una foto cada cierto tiempo en un intervalo de tiempo y luego juntar esas fotos y hacer una especie de vídeo entonces esas fotos se juntan y ves el pasar eh, rápido como a cámara rápida digamos pero en vez de hacerlo con un vídeo pues se hace directamente con la cámara de fotos el hiperlapse a diferencia del time timelapse eh, se coge con haciendo una foto en movimiento digamos que yo lo que voy a hacer ahora es coger el trípode y coger una foto cada cada ciertos metros eh, cada cierto tiempo entonces bueno lo juntaré y dará ese, ese efecto de movimiento un hiperlapse eh, suena eh, queda bastante bien eh, cuando está la imagen estabilizada. Eh, si tú lo que haces es mover simplemente la cámara de sitio, pues la verdad es que el efecto queda un poco raro. Entonces, bueno, lo que se hace después de esto es pasarlo por un procesador de, de vídeo tipo After Effects o algo de esto y de esta manera pues la imagen queda estabilizada y el efecto es mucho mejor. Eh, la imagen quedaría como si estuviera grabado con un dron por ejemplo, lo que pasa es que bueno, al ser cogido con la cámara puedes jugar con la velocidad de obturación y tal, y bueno, puede salir la gente pues un poco más difuminada, eh, luego también puedes jugar con la luz, entonces bueno pues un hiperlapse por ejemplo por la noche pues también queda bastante bastante chulo, eh, puede ser el segundo hiperlapse que haga, ¿vale? no es el primer time lapse, pero sí el segundo hiperlapse y el primer hiperlapse al no tener una referencia cercana eh, no se notaba el movimiento, entonces bueno digamos que tienes que coger un montón de fotografías pero luego al no tener una referencia cercana no hay sensación de movimiento. Luego también la imagen la tuve que estabilizar y claro, el modo de, de estabilizar que, que coge este, video, este procesador de vídeo es eh, cortar la imagen y fijarse en un punto. Entonces, bueno, digamos que me cortó bastante la imagen porque estaba bastante desestabilizada las fotos eh, que hice. Eh, intentaré que esta vez eh, la el efecto quede un poquillo mejor y os lo enseñaré el, el resultado final la verdad es que tienes que pasar mucho tiempo aquí eh, luego también se me está yendo la luz así que bueno ya veremos en qué acaba todo, todo esto así que nada espero que, que estéis disfrutando de, del fin de porque bueno ya estamos a viernes y, y nada vamos a ello entonces venga hasta ahora bueno pues como veis este es el resultado estuve ahí hasta que se me fue la luz eh, bueno, el problema de esto es que al tener una cámara, bueno, al tener un objetivo que, que no es muy angular, es un 1750 de Tanron, no coge lo que es toda la plaza de toros. Eh, para mí era importante coger el suelo porque al estar un poco distanciado lo que es la plaza de toros, el efecto no quedaría eh, tan acentuado como si se ve si hubiera las baldosas por decirlo de alguna manera además también quería coger a las personas que, que habían ahí entonces bueno para este tipo de efectos eh, yo recomiendo que estéis en una plaza que, que tenga bastante espacio porque de esta manera podéis coger el edificio completo aquí el problema que hubo fue ese que que al estar tan cerca del edificio y con el objetivo que yo tenía pues no podía coger completamente toda la fachada de la plaza de toros y la verdad es que eso pues me fastidió un poco eh, luego también otra cosa que hice es aprovechando las baldosas pues fui moviendo el trípode eh, como veis las personas están difuminadas eso es porque tiene una velocidad de obturación lenta para a que no quede también difuminado o no quede desenfocado el fondo eh, tenéis que poner un trípode y poner a lo mejor una mochila o algo de esto colgado del trípode para que esté estabilizado y que el viento pues no lo mueva eh, también puse una opción que mi cámara la tiene que es eh, disparar después de dos segundos tú digamos que presionas, presionas el botón de, de disparar y luego a los dos segundos hace la foto entonces bueno de esta manera eh, presionar el botón no afecta al movimiento de la cámara como que no desestabiliza la foto eh, luego también intenté fijarme Cuando hice la foto Ponerle una cuadrícula a la cámara Para que de esta manera eh, Me fijara en los puntos claves eh, No sé si os dais cuenta Pero eh, lo que es en, en el arco es el punto principal que, en el que me fijé, en el arco de abajo, de la puerta principal donde están las rejas. Entonces intenté que la cámara apuntara o que el centro estuviera en ese, en ese arco. De esa manera pues parece parecía que, que está un poquillo más estabilizado. Y luego también intenté que eh, estas cuadrículas eh, quedaran rectas. que Lo que es la fachada, no sé si veis ahí las líneas que se cruzan... Eh, que están paralelas unas a otras pues que estuvieran lo más recto posible eh, bueno, como, o que estuvieran al menos eh, de, la, de la misma forma eh, a pesar de todo esto eh, también lo pasé por Adobe After Effects que tiene una opción que digamos tú le pones un punto de tracking o un punto de seguimiento en, en este caso también se lo puse al arco que hay debajo para de esta manera estabilizar la imagen y no se ve pues eh, como tanto traqueteo eh, yo ahora os pondré un ejemplo de cómo está la imagen sin estabilizar y cómo está la imagen después de estabilizar eh, esto bueno lo edité bastante tarde y bueno no, la imagen pues está un poco pobre ¿no? está un poco gris y, y a lo mejor necesitaría un poquillo más de edición de color y tal luego también bueno si os fijáis eh, también hay unas pequeñas motas de polvo en la imagen y es que eh, al hacer la foto y con la luz de lado pues acentúa un poco el polvo que tenía la cámara así que bueno la imagen no es totalmente nítida bueno o no es totalmente limpia por decirlo de alguna manera pero para demostraros un poco cómo era el efecto y como se me estaba yendo la luz pues tampoco pude acentuarlo más pues yo creo que, que está bastante bien, <risa> más decente de lo que pensaba que, que iba a quedar. Así que nada, esto del Hyperlapse es eso, es paciencia y, y al final pues puede salir algo chulo si, si te lo planeas un poco. Eh, yo simplemente pues bueno, dice, venga voy a buscar un sitio, pues este me vale y voy a ver qué, qué termina saliendo. Y bueno pues eso, como, como estáis viendo es, me, ya me iba quedando sin luz... Eh, porque este sitio con luz pues es mucho, mucho mejor y tal y, y además pues bueno, lo hice con, como estoy diciendo luego también comentar que bueno, aunque el edificio es bastante bonito no me gusta mucho lo que representa porque al fin y al cabo eh, la plaza de toros de, de las ventas pues ha, ha pasado pues por mucha tortura de, de animales no me considero animalista radical ni nada de eso pero sí que respeto todas las vidas eh, que están en este, en este planeta y la verdad es que pues la tortura que, que padece el toro pues no me hace nada de gracia pero bueno, era un edificio que está bastante cerca de, de mi casa y además es un edificio bastante bonito a pesar de, de lo que conlleva lo que tiene dentro pero bueno pues nada, espero que os haya servido de algo este vídeo y, y bueno, intentaré hacer algún hiperlapse más por Madrid o por cualquier sitio de estos y mejorar un poco la técnica, eh, aplicarme estas cosas que, que he dicho y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.